El primer juzgado de la instrucción del distrito judicial de Duarte dejó en libertad a Bolívar Ureña Poli, señalado como la persona que presuntamente Marlin Martínez había pagado para ocultar el cadáver de la menor Emily Peguero. Lo que vamos a hacer es ver y observar, obviamente, cómo el ministerio público persigue y continúa con este proceso penal. Se habla de un acuerdo. ¿Qué, qué, Ciertamente qué, qué, ha sido qué, así. Qué va a un Hubo un acuerdo. Mira, lo que pasa es que el criterio de oportunidad específicamente establece el artículo 34 y el artículo 370, numeral 6, establece condiciones y en el caso de la especie, eh, tanto el Ministerio Público como Querellante como yo, el abogado de defensor técnico del gol cuando yo lo planteé en la primera semana de, de diciembre, el Ministerio Público duró dos o tres meses, para cogerlo yo aporté pruebas que indican que nosotros sí cumplimos con el criterio de oportunidad y el Ministerio Público entendió razonable. Lo importante es que el proceso continúa, ¿verdad? Y el Ministerio Público está haciendo todo lo necesario para que este proceso termine exitosamente. A su salida de la sala de audiencias, Félix Portes, representante legal de Boli, se refirió al criterio de oportunidad otorgado a este por la magistrada Isolina Contreras Peralta. NTN, Joanny Paulino.